¿Dónde puedo revisar el estatus de mi caso en el USCIS? Okay, muy buena pregunta porque siempre hay curiosidad de cómo va su caso, cómo van los tiempos. En, el, en la página oficial del USCIS, que es USCIS.gov, ahí ingresan a, a la página oficial del, del USCIS y va a ver ahí un, en el menú, dice checar mi estatus. Entonces pues, ingresan a checar su estatus, nada más les va a pedir el número de recibo, que es la, ahí va a venir en la primera hoja que les mandaron de notificación. Ingresan y ya les va a decir el estatus de su caso, cómo va o cómo lo están procesando. Como decíamos anteriormente, muchas veces los tiempos se tardan en actualizar ese estatus, o hay un margen de algunas semanas o meses en que pueden volver a poner una información nueva pero es la forma como más directa de saber eh, cómo va su caso y cómo lo está trabajando el USCIS. Entonces recuerden en, el, en la página oficial del USCIS.gov, ahí ingresan, ponen checar mi estatus, ponen su número de, de recibo y ahí les va a dar la información de su caso. ¿okay? Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.